Vaya, vale, me parece que me toca caerme otra vez. <risa> ¿Alguien me puede explicar por qué siempre me caigo? ¿Y por qué había un bloque de Minecraft en medio del comedor? Papi, las dos preguntas son fáciles de responder. La primera es porque eres un patoso. Y la segunda es porque no recogiste todos los bloques de Minecraft. Esto puede uh, vale que tengas razón. Bueno, da igual, voy a ver mi partido de fútbol y luego voy a recoger. Pero papi, antes de sentarte, recoge el <ríe> oh, <ríe> Si es que no aprendes, ya sabes que lo primero de todo siempre es recoger y dejarlo. ¡Ya! Pero eso es muy aburrido. ¿De verdad? Que los humanos sois más marranos que los perros. Oye, no te pases con los perros, Nunu. Que los perros somos muy limpios. ¡En serio! Uy, qué frío hace. Voy a abrigarme un poco. Uh. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí No hace falta Los escondí yo para hacer ver que todo está más limpio Eres un desastre Bueno, pues tendremos que hacer algo con todos los bloques de Minecraft que nos han sobrado, ¿no? Vamos a construir una casa para perros y gatos de Santa. ¡No! Y para construirla solo voy a necesitar una cinta de encima. Estamos muertas. Primero vamos a montar la base, chicas. Oye, papi, ¿cómo lo vas a hacer? Yo creo que utilizará estos bloques, de Dasha. ¡Exacto, Mimi! ¡Ponte ahí y ayúdame a saber el tamaño de la base de la casa! ¡Vale, papi! ¡Yo me estoy quieta! ¡Sí me gusta, cariño! ¡Te portas muy bien! ¡Hola! ¡Vengo a inspeccionar la obra de mi casa! ¡Pero no me acaba de convencer! ¡Venga! ¿Y dónde pongo este bloque? ¿Aquí? ¡Sí! ¡Ponlo ahí! ¡Pero me voy a quedar aquí a vigilar que todo vaya bien! ¡No me fío de ti! ¡Casa, Mimi! ¿Qué os parece? ¡Sí! Estos bloques sobran, papi. Yo creo que es de vuestra medida, ¿eh? ¡Que no, papi! ¿What? Estos bloques los quiero fuera, ¿vale? ¡Venga, a trabajar! ¡Mira, Mimi! Estoy juntando los bloques para que la casa sea indestructible. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¿Has visto, Nuno? ¡Se quedan juntas! ¿Eh? Ahora, Dasha, me ayudarás a medir la altura de la casa. Sí, papi. Pero ten cuidado, ¿vale? ¡Mira, Mimi! ¡Dasha va a morir aplastada por bloques de maestra. ¡Yo me voy! ¿Qué te parece, Dasha? Esta altura es buena, ¿no? Se va a ¿Qué quieres la cinta adhesiva que tanto miras? Mi ha descubierto Sí, porfa, papi Dame un trocito para jugar Y dominar el mundo con ella ¡Toma! ¡Qué el asco! ¡Quítamelo! ¡Aquí no absorbe el cerebro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, ¡Ay me parto la risa! ¡Ah! No sé qué tiene papi, pero es muy pintiva. ¡Ánimos, papi! ¡Acaba la casa ya! ¡Vamos! Con esos ánimos acabo la casa a como turbo. que queda el techo y terminada Lo malo es que creo que me ha quedado un poco pequeña. ¿Qué va! ¡Está perfecta! ¡Claro! Porque tú eres una enana. A ver, yo la casa la veo bien, pero lo que nos gustan los gatos...